En Sermat enriquecemos al mundo con nuestra esencia y hacemos que perdure por más tiempo. Es por ello que en nuestro laboratorio de fragancias, cada uno de los aromas que desarrollamos, lo evaluamos, analizamos y realizamos pruebas exhaustivas para lograr un óptimo desempeño de cada uno de ellos. Nuestro personal está altamente capacitado para el desarrollo de cada uno de nuestros aromas. Además, contamos con equipo especializado para crear fragancias con estándares de calidad mundial. Por si fuera poco, agregamos a nuestras fragancias un activo de alta tecnología que potencializa su duración, llamado Lasting Ser, dando vida a conceptos y aromas únicos. Las fragancias favoritas de tus clientes se potencian impulsando tus ventas. En cada visita, usa tus muestras y probadores. Ellos también se potenciaron. Lasting Set, activo de última tecnología para mayor duración del aroma. Cermat, la esencia que transforma.